Hola qué tal, renitas del canal, aquí Capri un nuevo video para ustedes. Hoy estamos en GTA 5, conocito, kenai, rabito. Hola chicos. ¡Hola! Y chicos, los vengo a traer en una rampa alta. Acá en el GTA 5, ¿ya estás preparados? No, tengo a las alturas. Estoy preparadísimo, papu. Sí, pues vamos a darle. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, allá al frente se ven dos, se ven tres círculos Tienen que escoger el más fácil Obviamente por el naranja, el naranja siempre es el bueno El naranja, el naranja El azulito por él El azulito por él Pero, pero ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó conmigo? Mi carro no tiene alas Vamos, Rabito Rabito ¡Qué a ver, a ver, ¿qué pasó? ¡Vámonos, Ranita, vámonos! ¡Uy! Uy, uy. uy, sí, uy soy no, yo. descontrol. ¡No! Me caí! No, no, no, aquí el último soy yo. ¿Qué dices si el ah, último soy yo? ¿Por qué? Es que, ¿qué voy a hacer con el coche de mi tío? A a ver, a ver Ahora queda por por el más el, el, el moradito, el rosadito. El, el rosadito seguro que tiene la victoria. No, no la tiene, no la sí, tiene, estoy. no la tiene. Vámonos, vámonos, vámonos, la. vámonos, Josito, vamos, corre. ¿Cómo que os Amigo. siento que caía la primera? No, mi abuelo ah. me va a pegar por devolverle el carro ¡Amanos, mal. Vámonos, Copley, tú puedes, Farita. ¡No! ¡No, ¡No, no! se me desalmé, el... colega! F en el chat. Estamos bien, estamos bien, Rarita. Vamos, vámonos, vámonos. ¡Uh! ¡Uh! Farita, uh. uh. si está mejor. ¡Es el mío, tuyo! Uh. ¡Y estoy llegando la meta! ¡Puro favor, ¿estás llegando ya? ¿Cómo se llama? Vamos, Rabito, allá. Vamos, Rita, a mí no, para no, que ya se come. Yo soy profesional en esto, yo lo practico oh, oh, todos los oh, días. No sé Pero... cómo me he ¡Ah! sumado ahí. Pero ahí estoy llegando, ya está mi trasero? Ay, Pero, es ¿qué pedo? ¿Cómo lo completáis? Vamos, vamos, vamos. Es que, hay que... es que somos unos expertos, papu. No, no, no. ¡Vamos! ¡Señor Nadie! ¡Vamos, Rabito! ¡Vamos, vamos! señor idea. vamos rabito vamos vamos ay qué guapo! ¡Llega, llega, llega, llega! ¡Y llegamos! ¡Sí, señor! ¡Lo tengo! Amigo, ¿Qué clase de aviones son estos? ¿Son aviones Pero, militares? Sí, sí, sí, sí, son de la Segunda Guerra Mundial, papu Mira esto, también, no, papu No, amigo ¿Pero esto no es ilegal? Eh. No, no, yo pagué para todo Ah, lo que hace el partner? partner Ya lo sé, ya lo sé Hay que coger ese puntito rojo que está ahí Mira la jifeta, tengo la jifeta ah, ¡No me caí, papu! Hola. ¿Y esos vehículos? No, uh -huh. si, sí, mirate el mío aún. El mío Ay, es que un problema! No, no, no, no. ¡Hala! ¡Toma, ver, rabito! ¿Qué? El, el diosito Osito es una cosita. A ver, choquemos a ver quién gana. Yo creo que a gana ver. yo, eh, a ver. A ver, a ver, Osito está chiquito. A ver, cara, cara. Osito, dale, dale, dale, dale, dale. dale. ¡Oh, la madre! ¡Muranzos <ríe> hacia atrás! Mi, mi coche, mi coche es muy malo. malo! ¡Ah! Está chiquito. Vamos, vamos a darle, vamos a cambiar al otro. Uy, vamos a corre, corre, corre, corre. A... a ver quién llega antes, ¿no? <risa> Una carrerita. Eh, pero tú vas adelantado, papu. ¡Oh! Es que soy Francisco ¡Tergalini! Oh, oh me enseñas a hacer. What the fuck? ¿Quién era el del avión? ¿Quién hay? Yo el... no, hola, hola, hola, hola, me caí. Hola, panita toma. ¿Por el azul? ¿O por dónde va? ¡No! <ríe> ¡Sucio! ¡Sucio! Eres un sucio. El piso, dijo conchito! Ahí les voy. Vamos a hacer pero, pero no me empuje. Vamos a ir suavecito, con calma. Suavecito. Suavecito. en fila en Ahí está, ahí está. Pero, pero suave, suave. Oh, vale, vale, vale. Yo no tengo suave, siempre rápido. Hola, pero pero mira, mira. ¡Ah! Adiós. No, pues mira rosito, me caí. ¡No! ¿Por qué me persigue la desgracia? Ya ¡Vamos! ¡Vamos! pana. Uy, vamos ahí estamos. ¡Ah! ¡Oh! Por fin. Ay, no te desvíe, no te desvíe. Tú con calma, Caplay. Exactamente. ¡Vámonos! ¡Vamos que llegamos! Hola, hola. ¡Sí! No te desvíe. ¡Papu, no. No, no. Ay, sigue. Sí, sí, sí. Vamos, vamos, vamos. vamos. ¡Ah! Estamos que llegamos. Y te cama, papu. Sí, señor. Ya era hora que llegaras, ¿no? Ya, ya lo sé. Es que Rabito iba llegando y Rabito me empujó. ¡Qué sucia! No, Rabito anda de comediante empujando a la gente. ¡Ojo con el osito, ojo! El osito. ¡Ojo de qué! ¡Estoy cansado de esta vida! ¡Mi vida no tiene sentido! Me voy a tirar. ¡No, no sí, taparita! No! ¡No! ¡Se cayó! ¡Pobre cosita fea! ¡No me un ¿Pero caben por las rampas? o sea, ¿Caben por el hueco de los agujeros? Sí, ¡Eso es vamos ese. a descubrirlo ahorita! ¡Nosotros cabemos porque cabemos, papu! ¡Mira, mira, mira! ¡Ven por este acá! Es, ¡Yo voy papu. por el azulito! ¡Y ya Oye, por el rosadito! Ah, bueno, ¡Sí cabe, sí cabe, sí cabe! Sí, ¡Claro apu. y de sobra! Ay, alma, Caplay, Aquí aceleramos para que pase la rampla. ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Alol! ¡Vale, vale! ¡Adiós! Vamos, vamos, vamos bien, vamos bien, Caplay. No te desvíes, no te desvíes, sucia. ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Panita! ¡No! ¡No me caí Vamos, aquí vamos pero rodando, papu. Vamos llegando, pero rodando. Vamos Capley, tú puedes. Eres un master para esto, yo sé. estamos, estamos, llegamos! papu, No, llegamos! ahora no, Anita ya yo... llegué, no sé, pero Capley mira esto. Ah, te sabes el truco y no nos lo dices. El truco es saber manejar. ¡Ja! <ríe> ¡Ja! <ríe> ¿Saliste comediante, verdad? Sí, ya lo sé. ¡Uy! Uy, de quién será ese avión que está por ahí? ¡Ese es mío! ¡Osito! ¡Ya ¿cómo estoy pasando! Estás, panita? No, ¡No! ¡Asquerosa! <risa> Me torcí, ahora no sé cómo volver a la normalidad. <risa> pues de qué has así torcido, papu. ¡Eres un monstruo! ¡Hala! ¡Hala! ¡Que yo veo la meta adelante! ¡Que estoy viendo la. ¡No! ¡No, panita, ¿Qué? Yo ¿Qué? ¿Qué Voy a llegar ay. Vamos, vamos, activa no, no, no, el turbo! No, no, no, no, sí no, ganar. No, chiste, ¿Qué no No puede ser, no puede ganar gameplay Si puedo ganar No, no existe amigo, ay, ay, ay, no, no, que, prende, vente, que no, se ay. va solo Vente para acá en el cuarto Prende, prende turbo No, se murió solo <risa> Ay bueno, menos mal Tranquilos, tranquilos que así ah, si usted no confía en mí. Yo voy a llegar mira, mira. No, no, no, gameplay viene por detrás mío. El turbo Vamos osito! haz algo no. No le puedo hacer nada, si tengo un. No, paleta. No. Sí. No. Tres días después. Vamos osito, que se puede, no dejes que se relaje bajo gane. Hola. ¡Oh, no. Hola. Adiós Papu. No. ¡No! vamos a meter en el supercoche. Adiós. Ahí voy, ahí voy. No. Activa el motor. Vámonos, viva, no, viva. capri, tú para panita! Estabilízate coche. No, no, no. Estabilízate. Sucia. Sucia. Y no te estabilizas. No. Ay, pero si puedo me llegar. Fregado. Puedo llegar, puedo llegar, puedo llegar, puedo llegar. Vamos. Vamos, capley. Sí. Darosito. No dejemos que ese sapo nos gane. Sí. Ya voy. No, rabito le ya... gané, panita. No. No. Ahí voy, cambiamos de vehículo. A la casa de vehículo. Y... Panita de reversa me voy yendo. Adiós. Oye, oye, oye, que, que yo casi ya estoy a la altura de rabito, o sea, estoy tan atrás que ya casi veo a rabito Pues atrás te vas a quedar porque esta ranita se declara GANADORA ¡Que no! ¡Qué ¡APANITA DE PRIMERO TOME, chicos!